Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video y es especial porque hoy voy a estar haciendo lo mismo que hice el video pasado Pero esta vez, si toco un Bakugan Ventus, entonces se va a acabar el video Puse varios obstáculos aquí, no quiero hacerlo muy difícil No necesito surgir, solamente no tocar nada Ventus Vale, bien, bien, bien Ahí vamos, bien, espero durar más que la vez pasada, tengo listos varios Bakuganes acá y espero pues estar bien porque la vez pasada <risa> duró como 50 segundos y...